La temporada de huracanes llegó. La CPSC tiene tres consejos para ayudarlo a sobrevivir la tormenta. Primero, cuando opere plantas eléctricas, manténgalas a por lo menos 20 pies de distancia de su casa. El monóxido de carbono es un asesino silencioso. No tiene color ni olor. Por eso hay que mantener el escape lejos de ventanas, puertas y respiraderos. Segundo, asegúrese de que sus alarmas detectoras de humo y de monóxido de carbono tengan baterías nuevas y estén en buen funcionamiento.